Era de noche, derruyentes lluvias sin cesar caían, y el viento, el viento airado en sordo cataclismo, con negras nubes del profundo abismo, sin luz de estrellas, con furor cubría. A intervalos, perdido en los arañales, una oveja infeliz podía verse, incapaz de salvarse y de moverse, por su piel desgarrada en los zarzales, y al frigor de relámpago brillante, de luz en sus gotas reflejadas. A un pastor sollozando se miraba, a su vejita buscando delirante, y al hallar en los bordes de un abismo, la colmó de un cariño nunca visto. Y era el dulce pastor, mi amado Cristo, y la oveja perdideras tú, era yo misma.